Ha sido absolutamente entrañable, absolutamente bonito, tanto el proceso de ejecución como luego aquí con los chavales, que ha sido magnífico. Así resumía la investigadora María Vallet una mañana llena de emociones en el Instituto de Educación Secundaria Malilla de Valencia. Allí acudió para inaugurar el mural con el que la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Innovación Las Naves le rinden tributo en su proyecto Dones de Ciencia. Ballet compartió durante toda la mañana su pasión por la ciencia y por divulgarla... ...con todo el alumnado y profesorado del centro. Yo creo que es muy importante y además hoy lo hemos podido ver... ...porque tú has visto cuando ha terminado el acto... ...los chavales todos se han acercado, tanto niños como niñas... ¿eh? ...y todos estaban encantados... ...y muchos me han venido a decir que quieren ser científicos... ...y quieren hacer el trabajo que hago yo... ...entonces claro, esto es magnífico... ...se lo he dicho a los chicos y es verdad... ...o sea, yo nunca me he aburrido trabajando... ...y siempre he hecho cosas que que bueno, los he hecho pensando en que sean buenas para la sociedad, pero a mí me han llenado a mi vida. El mural de Elías Malilla es obra de la artista valenciana Rosetta. En él destaca la figura de María Vallet, acompañada de diferentes referencias a su investigación en regeneración ósea y a su labor divulgadora, representada con unas pequeñas figuras infantiles ideadas por el artista Jajo. Son los que están puchan perunos y reparan en ese fil daurat. Para Rosetta pintar este mural ha sido también especialmente emotivo. Pintar a esta científica vinculada a, a la cerámica eh, de la segunda manera, ¿no? Pintar a la de un casa y pintar para la UPV o siga es como idílico. Con este son ya 32 los murales que forman parte del proyecto Dones de Ciencia de la Universidad Politécnica de Valencia y el Centro de Innovación Las Naves del Ayuntamiento de Valencia.